Eh, que es lo que queremos básicamente y lógicamente queremos buenos empleos, queremos más empleo y combatir los empleos basura, la precariedad laboral y la devaluación salarial constante, que es la realidad que nos encontramos en nuestro país. Además, que es necesario crear puestos de trabajo de calidad estimulando políticas activas de empleo. Dos vías, o sea, dos vías a grandes trechos, grandes no diferenciadoras. Eh, una sería la que realizamos desde UGT utilizando, eh, las, utilizando las herramientas que nos ofrece el Gobierno, como es utilizando eh, subvenciones que ofrece el SOC. ¿vale? Actualmente la UGT trabaja con estas subvenciones y ofrecemos dos servicios. Uno es la es Largo Activa, que es, una, que es un servicio que ofrecemos a las personas paradas y que están inscritas en las oficinas de empleo. Por otro lado, también ofrecemos lo que es el servicio de orientación laboral. Este servicio es un servicio profesional que orienta a las personas sobre lo que dispone actualmente el mercado laboral. Aquí se les enseña, se les enseña a introducirse otra vez en el mercado laboral, a recuperar hábitos. Es un proceso que se realiza en entrevistas y reflexiones, tanto a nivel individual como grupales, y participan en diferentes acciones que simulan la situación real que se puede encontrar luego en el día a día cuando van a buscar empleo. ¿vale? Eh, durante este tiempo de este proceso de orientación laboral, ¿qué es lo que hacen? Definir sus objetivos profesionales, conocer sus principales intereses, que a veces uno se pierde <risa> en el tiempo, tomar conciencia de lo que las empresas y los profesionales necesitan actualmente, identificar sus capacidades y limitaciones a nivel laboral, realizar un plan de acción para mejorar y conseguir sus objetivos y está enfocado a la búsqueda eficiente de empleo. Por otro lado, ya a nivel ya de territorio, UGT, por ejemplo, desde Tarragona, lo que hacemos es ofrecer un programa de dinamización laboral a ayuntamientos pequeños del territorio que no disponen de servicios de ocupación. El objetivo es dar una respuesta adecuada que mejore las condiciones de ocupación de las personas, la competitividad empresarial el apoyo de los emprendedores, trabajadores y trabajadoras autónomas y refuerzo el comercio de proximidad. Vamos, en sí activar las políticas de empleo locales para ayudar al desarrollo económico de estas pequeñas poblaciones. Es IFU, el Instituto de Desarrollo y de Información de, de la UGT, hace cursos orientados también para personas en, en situación activa de, de situación activa, vaya para que puedan desarrollar sus capacidades laborales actuales. Normalmente estas personas no cambian de, de orientación laboral, refuerzan lo que tienen y pueden hacer acreditaciones para poder buscar un aumento del salario en su propio puesto de trabajo o buscar una mejora económica. Que tengamos que hablar de un colectivo desfavorecido a las mujeres eh, verso claro, que tenemos que medir con los hombres, que es algo que en el siglo XXI debería estar ya obsoleto. Y es al revés. Pero porque la mujer te está haciendo mucha insistencia en un problema que comentaremos que es la brecha salarial. O sea, dentro de las personas que están trabajando, eh, ese es la diferencia salarial entre un hombre y una mujer. O sea, a igual trabajo nos encontramos, o a igual formación, vaya, nos encontramos que una mujer llega a cobrar hasta un 25% menos que un hombre. Lo que significa que tenemos que trabajar tres meses más al año para poder cobrar lo que un hombre cobra. Claro que estas cosas se tienen que erradicar básicamente. ¿Qué pedimos? ¿Qué, ¿Qué pedimos desde la OGT, Pues trabajar igual, cobrar igual, conciliar igual. Que creemos que es básico para que la mujer pueda incorporarse de nuevo en, la, en el mercado laboral, porque si no, no podremos erradicar esto. Referente a las personas con discapacidad, eh, o a las personas o al colectivo ¿no? de, de personas con discapacidad, nos encontramos que su tasa de desempleo eh, alcanza el 33% vale, y que cobran un 20% menos de salario. La OPT que defiende, defiende la mejora de las condiciones de contratación de estas personas eh, a fin de garantizar la igualdad de trato, de oportunidades y no discriminación. Exige que se cumpla la reserva del 2% de, de, de las empresas con, con un número de mayor a 50, a 50 trabajadores. Simplemente que la, que la verdadera integración depende de la colaboración de todos. Yo a veces hablar de los colectivos me es, me es dificultoso porque siempre hacemos diferencias ¿no? y, y lo que tendríamos que hacer normal es que no existieran diferencias, eso sería lo, lo agradable. Pero también es cierto que sin políticas eh, exclusivas para colectivos de personas con discapacidad, sin políticas eh, exclusivas para las mujeres, todavía estas diferencias serían, serían superiores. Bajo mi punto de vista lo tengo, por ejemplo, que es el, el colectivo de discapacitados. ¿no? Eh, yo creo que la balanza debe volcarse hacia un compromiso social, hacia, hacia estas personas. Y abandonar ese enfoque que tenemos de que, como tiene una discapacidad, no puede trabajar o no quiere. No no es así. o sea La verdadera integración se tiene que conceptualizar. Eh, o sea, dentro de los derechos humanos, dentro de un ámbito de acceso, que debe, que debe incorporar hábitos tan normales o comunes, como la familia, la cultura, el transporte, todo. Respecto a las mujeres, esto <ríe> no voy a comentar nada porque no, <ríe> no, no, no admito ni quiero entrar a valorar que tengamos unas necesidades especiales ni, no, que los hombres, que es con el colectivo que nos compara, no. Somos personas con las mismas capacidades, con las mismas inquietudes y actualmente mejor preparadas <ríe> de, que ellos, con lo cual eh, no tiene por qué haber diferencias. La contribución de los sindicatos, ¿no? que comentábamos también aquí, frente a la discapacidad. UGTC hace apostar por las mejoras de las condiciones de contratación en el trabajo desde una perspectiva de integración, que es lo que decíamos, a fin de que este colectivo se pueda garantizar la igualdad de tratos, de oportunidades y de la discriminación. Y el tema de igualdad, pues lo mismo, hace que las empresas cumplan la normativa exigida, faciliten en materia de... De conciliación familiar, tanto al hombre como a la mujer. Si ambos tenemos eh, las mismas posibilidades, no tendrá por que quedarse la mujer en casa cuidando a los hijos en caso de que sea eso o cuidando a un familiar. Que no, cultura, fomentar la cultura, la cultura en positivo, de que no es malo que un hombre se quede en casa cuidando a los hijos y sea la mujer la que vaya a trabajar. Hoy en día, la formación es básica. Y cuando hay formación, no me refiero a la formación universitaria, porque tampoco es necesario que todos tengamos una carrera. Hablo porque nos están perdiendo. Formación profesional es algo que tiene que, que, tiene que resurgir. España, un país, Cataluña, zona turística, idiomas. Es algo fundamental. Por otro lado, otro consejo, queda muy así, ya muy happy flower, puede ser, ¿no? Pero el no rendirse, el no tirar la toalla. Hay que seguir adelante. Cuesta, ¿eh? Porque digo, yo por, por la parte sindical, por la parte laboral a la que me dedico, eh, lo veo cada día. Personas que llevan más de dos años en situación de desempleo y no porque no busquen, ¿eh? Porque hacen formación, están buscando trabajo, utilizan todas las herramientas que tienen a su, a su alcance, pero no encuentran trabajo. No hay que rendirse. Y comentamos por aquí también de, del miedo, ¿no? Del miedo a no perder el puesto de trabajo. Lo que voy a decir ahora, no lo digo como GT, lo digo como a nivel sindical. Es igual las islas. La gente se tiene que afiliar, se tiene que sindicar. Es súper importante. Si los trabajadores estuviéramos, todos los trabajadores estuviéramos afiliados a un sindicato, tendríamos muchísima fuerza a la hora de negociar con el gobierno, a la hora de negociar con la patronal. Sería imprescindible.